hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación en el capítulo de hoy vamos a estar trabajando sobre test unitarios sobre nuestra aplicación flutter los test unitarios son súper importantes para mantener la confiabilidad de nuestro código a medida que el proyecto avanza y asegurarnos que no vamos a ir rompiendo nada a medida que nuestro proyecto crece los test unitarios además se vuelven importantes cuando trabajamos en equipo ya que nos permiten confiar en que no vamos a romper el trabajo de otros si te gusta aprender a desarrollar aplicaciones a través de ejemplos reales y tutoriales no te olvides de suscribirte al canal para no perderte de ningún vídeo también si lo deseas puedes apoyar a mi canal a través de mi Patreon como lo hacen Fran gm 75 Francisco Fuente y Abner Velasco a los que le estoy muy agradecido por su colaboración y ahora sí sin nada más que agregar vamos al vídeo en qué lenguaje o en qué plataforma estemos trabajando siempre hay distintos niveles de test que podemos escribir ya que los distintos niveles nos permiten tener confianza en diferentes partes del sistema y Flutter no es distinto a cualquier otro framework es por eso que Flutter ofrece tres categorías de test por un lado tenemos los tests unitarios que son test pensados para probar como su nombre lo dice unidades ya sea un método, una pequeña clase, un método de una clase, de forma aislada del resto del sistema. Esto nos permite asegurarnos comportamientos específicos en lugares claves de nuestro código, por ejemplo, donde podemos llegar a tener un bug a futuro. Luego tenemos test de widgets, lo que nos permite probar nuestra interfaz de manera rápida y sin necesidad de correr la aplicación entera en un emulador. Podemos probar un widget solo necesitamos probar toda la aplicación y por último tenemos los test de integración que ya es correr la aplicación en un dispositivo y sobre esa aplicación ejecutar acciones como ingresar texto, apretar botones y ver que el resultado de esas acciones generan el resultado esperado por el test este último test es lo más cercano a lo que haría una persona para probar la aplicación de, de manera automática por lo tanto es como la más lenta de todas en el capítulo de hoy vamos a estar trabajando solamente con los test unitarios ya que Testing de por sí es un tema muy amplio y no quiero que sea ni muy aburrido ni muy largo el video. Y vamos a dejar los test de widget integración para otro día que tampoco tengo mucha experiencia en testing de widgets con Flutter. Por lo tanto seguramente lo haga en el primer vivo que tengo pensado hacer. Espero que ahora durante el mes de marzo donde podamos investigar juntos un poco cómo son los test de widgets y ver qué podemos hacer con ellos. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para estar atentos cuando va a ser el primer vivo del canal. Cuando uno está dando testing en la universidad, la primera pregunta que surge es ¿Tengo que testear todo? ¿Testear me hace perder tiempo? ¿No sé escribir test? ¿Estoy probando bien? Aprender a testear es casi como aprender a programar. Es una disciplina totalmente nueva que tenemos que aprender. Tenemos que tener criterios, así como tenemos criterios para separar nuestro código en clases y separar las responsabilidades. Escribir buenos tests también es una disciplina que lleva tiempo, por lo tanto no hay que frustrarse al principio, simplemente hay que empezar a escribir test e ir aprendiendo de las cosas que salen mal y quedándose con las cosas que salen bien. Pero es importante que escriban test, aunque sea de las partes críticas, porque esos tests van a hacer que en el futuro les ahorren problemas. Ahora, hay diferentes tipos de aplicaciones, hay aplicaciones muy chicas, muy sencillas, que por ahí no requieren test y está bien, y hay aplicaciones gigantes que es medio casi obligatorio escribir test, sobre todo cuando trabajamos en equipos grandes. A modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es testear hoy esta clase LoginState que modificamos en el último capítulo. Si no viste el último capítulo sobre inyección de dependencias, te lo recomiendo para entender un poco por qué pasamos cosas por el constructor. Y ahora vamos a ver los beneficios de haber hecho ese cambio. Y vamos a tratar de testear esto. Eh, nuestros test van a tener. Un desafío que es que esto es un Change Notifier, es decir, que emite eventos y vamos a tener que poder probar esos eventos. Básicamente, esos eventos son estos notify listener. Vamos a ver que no es tan difícil probarlo, así que vamos a poner un poquito de manos en el código. ¿verdad? Para escribir test en Flutter, tenemos una carpeta de llama test. Cuando creamos una aplicación de ejemplo, nos crea ya un archivo que se llama widgettest.dart, donde está un primer test que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se llame state dentro de test esto lo hago para tener la misma estructura en lib que en test entonces si yo quiero buscar el test de login state de login state sé que va a estar dentro de la carpeta test states porque el código está dentro de lib state esto no es absolutamente necesario no es obligatorio, es simplemente una convención que me ayuda a mí a saber dónde voy a tener el código y buscarlo más rápidamente. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que se llame login state y le vamos a agregar el sufijo test. Siempre vamos a agregar el sufijo test para no tener problemas después con los imports, básicamente. Y los archivos de test en Flutter siempre tienen un método main en donde están definidos todos estos tests. Antes de empezar a programarlos... Vamos a ir a nuestro pubspec.yaml y agregar en la dev dependencies, es decir, en las dependencias de desarrollo, el paquete test para tener todas las herramientas necesarias para escribir test. Ahora sí, estamos listos para escribir nuestro primer test, que vamos a hacerlo súper simple. Vamos a hacer primero algunos ejemplos y luego vamos a pasar a los tests reales. Entonces, para escribir un test, básicamente tenemos una función que se llama test. Esta función recibe un string con la descripción. Por ejemplo, probar que 1 más 1 es igual a 2. Y luego tiene una función anónima. Dentro de esta función anónima, nosotros podemos escribir todo el código que representa esta prueba. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una variable a que vale 1. Una variable b que vale 1. Y después podemos decir que esperamos que a más b... 2 esta es nuestra expectation, esto es lo que queremos probar y este es el valor que queremos comprobar lo que también se llama el matcher, podemos pasar valores eh, explícitos como en este caso o si no tenemos matcher por ejemplo como decir is not null por ejemplo si yo corro el test diciendo que a más b no tiene que ser null y ejecuto el test acá abajo en la ventana vemos que tenemos los tests que se van a ir corriendo y el resultado de cada uno en este caso el test pasó, ¿sí? porque 1 más uno me da otro entero y ese entero no es nulo. Si yo dijera que esto tiene que ser nulo y lo ejecuto de vuelta, obviamente acá el test falla y me está diciendo que estaba esperando null y actualmente el resultado vale 2. Si yo clic en el link acá me manda cuál es la línea que falló en la expectation. ¿sí? Entonces, y si yo pregunto que es igual a 2 y lo corro de nuevo otra vez el test pasa, porque 1 más 1 es igual a 2. Esto lo vamos a repetir durante todo el capítulo de hoy. Y es la base de todo. Escribir métodos test, una descripción y un código. ¿Cómo escribimos este código? Hay diferentes reglas. La más fácil por ahí para cuando uno está empezando. Es la famosa given when then. ¿sí? Es dado, cuando, entonces, básicamente. Entonces, por ejemplo... Given es donde ponemos nuestras tres entonces decimos a es igual a 1, b es igual a 1, ¿sí? dado que a es igual a 1 y b es igual a 1, cuando sumo estos valores, y en el den tenemos básicamente nuestras expect expectations. ¿sí? De esta manera podemos ir armando en un mapa mental, diciendo bueno Dado que estas son las precondiciones que tenemos, cuando hago tal cosa, tal cosa puede ser, en el caso de los unit tests, llamar a un método, por ejemplo, de una clase. Voy a esperar algo del estado de esa clase, por ejemplo. Esta formulita es la que vamos a usar hoy y es como la más fácil para empezar a organizar los tests y no marearse en el camino. Vamos a empezar entonces sí con nuestro primer test. Vamos a hacer un split vertical para poder ver la clase, ya que hoy no vamos a trabajar con el emulador pero sí vamos a querer ver la clase que estamos testeando para poder trabajar más cómodos. El primer test que vamos a escribir se va a llamar InitialStateIsLoggedOut es decir, el estado inicial es deslogueado. Lo que vamos a querer probar es que cuando creamos una instancia de loginState por primera vez este isLoggedIn nos, nos tiene que devolver falso. Eso es básicamente lo que queremos probar. Entonces, lo primero que necesitamos hacer si vamos a probar una clase de login state, es crearla. En este caso, este sería nuestro Given. Lo voy a poner en los primeros test, después no lo voy a poner más, simplemente para que se entienda. El When, no hay nada que hacer porque es la creación del constructor, lo que queremos probar. Por lo tanto, el When, en este caso, está vacío. Y después viene nuestra Expectation. Queremos que en el State el list login sea falso podemos correr este test y cuando lo ejecutamos, falla. Hay una metodología que se llama TDD, que es Test Drive and Development, que lo que dice es que uno tiene que ver fallar siempre el test antes de, hacer, antes de escribir el test real, ya que es importante ver que falle porque si nosotros escribimos un test que directamente da verde no sabemos si estamos testeando lo que queremos testear correctamente o en realidad nunca lo vimos fallar. Entonces es bueno a veces ir escribiendo el test de a poco y que los errores que van apareciendo vayan guiando sea la, tanto la escritura del test o la escritura del código si no, no existe el código ¿sí? TDD asume que uno escribe a veces el test primero en nuestro caso estamos escribiendo el test después si vamos a ver el error nos está diciendo que alguien está llamando al método containsKey sobre un nulo y ese containsKey se llama con el parámetro isLoggedIn si vamos a ver nuestro código de loginState eso lo podemos ver que está en esta, func en esta función que se llama loginState. Esta es la línea que está fallando y es porque el pref es nulo. Si vemos nuestro constructor requiere dos parámetros y nosotros no se los estamos pasando. De hecho acá el editor me estaba avisando de que esto tiene dos parámetros requeridos que no le estamos, que no le estamos dando. Ahora bien, cuando uno hace pruebas unitarias lo que trata de hacer es probar en este caso la clase loginState pero esta clase login state tiene dependencias contra otras dos librerías, una es la de shared preference y otra es la de firebase Out. Ahora estas librerías tienen dependencias nativas, es decir el shared preference tiene una dependencia nativa cuando trabaja en Android y una dependencia nativa cuando trabaja en iOS. Pero nosotros dijimos al principio que nuestros unit tests corren rápido, corren de manera aislada y no corren sobre un dispositivo, por lo tanto yo no puedo utilizar el plugin de Shared Preference directamente para los tests por lo tanto tengo que buscar una forma de crear un Shared Preference que sea de mentira, por decirlo de alguna manera pero que me permita probar la funcionalidad eso hay muchas formas de hacerlo la más fácil es utilizar una librería que se llama Mockito, que nos permite crear mocks los mocks son objetos ficticios que pueden ser configurados para responder de una cierta manera en un cierto test. Ahora vamos a ver qué significa eso, pero vamos a empezar agregando la librería Moquito a nuestro pubspec.yaml y dándole Packages Get. Vamos a empezar con nuestro SharedPreference. Nosotros queremos crear un objeto ficticio de SharedPreference. Vamos a definir una clase que se llame mockSharedPreference. Y para eso vamos a utilizar la clase Mock, que viene con el paquete Mockito, como clase padre. A partir de ahí, podríamos decir que nuestras preferencias sea una instancia de mock preference. Pero esto nos tira un error, porque nos dice que mock preference no puede ser asignado a un objeto de tipo Shared preference porque las interfaces obviamente no coinciden. Ahora, si vieron el capítulo pasado, hablamos de lo que eran las interfaces implícitas en Dart que nos permiten utilizar cualquier clase como una interfaz para ser implementada por otra clase es por eso que si yo acá le digo a este mock Shared Preference que además de ser un mock implemente la interfaz de Shared Preference del paquete del plugin Shared Preference, ¿sí? acá no estoy heredando el comportamiento solamente estoy importando qué métodos tiene SharedPreference y obligándole a este mock SharedPreference a implementarlos, vean que acá el error me desapareció y ahora esto compilaría. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no tengo que hacer acá todos los override? Porque este mock implementa algo que se llama noSuchMethod, que básicamente es cuando nosotros ejecutamos un método sobre una clase que todavía no está implementado, termina llamando a este noSuchMethod, y lo que hace la clase de Moquito es mentirle, de alguna manera, al compilador y al runtime de ejecución, de que ese método sí está ejecutado y hacer algo que por defecto es retornar null. Acá tiene varias opciones donde retorna null, pero ahora vamos a ver que nosotros podemos cambiar ese comportamiento en cada test y hacer cosas diferentes según lo que necesitemos. Ahora vamos a llegar a eso. Ahora, así como tenemos un shared preference vamos a tener que tener una clase Mock para Firebase Out y de la misma forma vamos a decirle esto que implemente la interfaz de Firebase Out y de la misma forma podemos crear un objeto Mock y dárselo a nuestro login state. Ahora nuestro error desapareció y podemos volver a correr nuestro test. Volvió a fallar, pero ahora sí vamos a ver el error. Cambió y ya no me dice que se llamó el método containsKey sobre un objeto nulo. Sino que me dice que la expresión booleana no puede ser null. Si vamos a ver, eso falla en el constructor. Eso significa que dentro de este constructor se llama loginState. Este método containsKey se está llamando, pero está devolviendo a nulo. Eso es lo que yo les decía recién. Que seguramente está devolviendo alguno de estos null cuando se ejecuta el método dentro de la clase Mock. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle a Mokito que nosotros queremos que este método containsKey, cuando es llamado con este parámetro, devuelva falso para indicar que el usuario no está logueado. Vamos a mover esto primero a una variable y vamos a configurar este preference en el given. Entonces, ¿cuál es la precondición? La precondición es de que la precondición es que mi usuario no esté logueado. Entonces, ahora sí tengo una precondición. Que sería decirle when. Que es un método de moquito. Alguien llama al método containsKey. Con el string isLoggedIn. Entonces. retornar falso. Si, ¿Sí? esta es una forma de configurar. Nuestro objeto mock para que cuando se llame un método en particular, devuelva un valor constante y que sea determinístico para el test, es decir, que siempre devuelva lo mismo. Para ahora sí, nuestro when va a ser la creación del objeto loginState, para así que cuando creamos el objeto login state podamos tener un resultado esperado cada vez que corremos el test. Cuando corremos test, las precondiciones no pueden quedar liberadas al azar y alguna configuración mágica que pueda cambiar sin querer vamos a devolver a correr el test y ahora sí nuestro primer test se ejecutó correctamente y ya tenemos la base para poder seguir testeando toda nuestra aplicación ahora vamos a escribir nuestro segundo test y vamos a decirle que no user when not logged in y básicamente lo que queremos asegurarnos es que si llamamos a current user ese current user tiene que ser null ya que no, no estamos logueados para probar eso podemos copiar, crear nuestro mock preference, tener nuestro given, creamos nuestro login state y cambiamos nuestro expectation a is not null. Preguntamos que nuestro current user is not null. Si corremos este test, perdón, is null. Nuestro test funciona. Ahora nuestro test funciona, pero si lo comparamos con el test anterior, salvo por la línea del expect, estamos duplicando código y si tenemos 5 o 6 posibles tests que se inicialicen de la misma forma, vamos a caer en un montón de repetición de código y si el día de mañana, si tenemos que cambiar algo en el given que afecta a todos los tests, eso nos puede perjudicar porque hace que modificar nuestros test sea lento, por lo tanto, el copy-paste no es una buena solución cuando tenemos condiciones parecidas y para eso existe otra función que se llama group, que es parecida a la de test, recibe una descripción, entonces nuestro grupo puede ser cuando user is not logged in, esto recibe una función y dentro de esa función yo puedo poner muchas funciones de las de test. Básicamente el grupo lo que nos permite es anidar test con comportamientos similares, entonces por ejemplo este shared Preference, ahora lo puedo mover a nivel del grupo, este When lo puedo mover a nivel del grupo porque todo este grupo estoy asumiendo que el usuario no está logueado. En este caso, como todos los login states se inicializan de la misma forma, lo puedo mover a nivel del grupo. Y ahora sí me quedan los tests solamente con los expectations, es decir, con lo que estamos esperando que se arregle. Y puedo ejecutar o un test individual o puedo ejecutar todo el grupo de una. En cuyo caso va a correr todos los tests que estén dentro de ese grupo. Ahí vemos que pasaron los dos tests que se ejecutaron dentro de ese grupo. Y de esa manera no tengo que andar duplicando todo el tiempo el código. Por ejemplo, si quiero decir que el isLoading tiene que arrancar en falso, puedo crear un test rapidito y hacer un expect de que state.isLoading tiene que ser falso. ¿Sí? Podemos usar falso o el matcher isFalse. Es exactamente lo mismo. Si yo ahora ejecuto todo el grupo, me dice que 3 de 3 pasaron. De esa manera puedo escribir test muy rápido, con las mismas precondiciones que ya tenía antes. Una vez que tenemos creado nuestro login state, ahora lo que queremos probar es este método login. Y para probar este método login, vamos a crear un nuevo grupo que llame buen login. Simplemente porque es probable que tengamos inicializaciones diferentes a la que tiene los tests de creación del constructor, aunque no es necesariamente cierto. Vamos a empezar copiando esta inicialización. En este caso coincide, pero es casualidad. No lo tomen como que siempre vamos a copiar esas cosas. Vamos a testear que should set shouldSetIsLoadingToTrue. El test que vamos a querer escribir es demostrar que cuando alguien llama a la función login este loading en algún momento se pasa en true y luego se pone en false simplemente eso, todo el resto de la lógica en principio no nos va a interesar eso sería, básicamente, llamar a nuestro método login que es un método async, por lo tanto vamos a tener que hacer async nuestro test y queremos hacer una wait sobre el método login y tenemos que pasarle un login provider ahora nosotros tenemos tres tipos de login provider google, facebook y twitter y acá empieza un pequeño problemita que me quedó del capítulo pasado es que este login provider que yo le estoy pasando a la función login se lo estoy pasando a esta clase, se lo estoy pasando a este factory method dentro de la clase authentication provider. Como acá estoy usando una clase y no una instancia, yo no puedo moquear, no puedo crear un mock sobre, sobre esta clase y sobre este método. Porque en principio la idea del test es que yo estoy probando la interfaz. Es decir, yo no conozco cómo está implementado. No debería saber exactamente cómo está implementado. Por lo tanto acá tenemos un problema que suele ser difícil de testear. Y es la utilización de una clase o un singleton o un objeto global. Cualquiera de esos tres siempre dan problemas para testear. Por lo tanto lo que necesitamos es eliminar el uso de esta clase dentro del método login. Y reemplazarlo por algo que podamos pasarle por parámetro en el constructor, como hicimos con el Jared Preference y el Firebase Out. Si vamos a ver esta clase OutProvider, esto es una clase abstracta, por lo tanto no podemos tener instancias de esta clase, por lo que vamos a crear una nueva clase que se llame AuthenticationProviderFactory. Y a esta clase le vamos a agregar el Factory Method que teníamos en nuestra clase abstracta. Esta clase como no tiene ningún parámetro vamos a crearle un constructor constante. Ahora sí vamos a cambiar nuestra clase loginState y vamos a decirle que vamos a tener un parámetro opcional que sea un factory que por defecto sea una instancia de AuthenticationFactory. Me dice que tiene que ser constante por lo tanto vamos a forzarlo con la palabra const y vamos a definir dentro de nuestro código que tenemos una factory también esa factory la vamos a inicializar con lo que nos pasen por parámetro y en lugar de llamar a este authentication provider vamos a utilizar nuestra factory para crear el objeto de authentication provider me está faltando eliminar el static pues ya no queremos que sea un método static y ahora sí está Clase Authentication Factory la podemos inyectar en los tests sin ningún problema. Y para el resto del sistema, como nosotros le estamos dando un valor por defecto, ese parámetro no hace falta que se lo pasen desde afuera. Eso significa que vamos a tener que pasar acá en nuestro login state, en el test, un mock de la factory. Por lo tanto vamos a tener que tener una clase... Authentication, vamos a copiar el nombre, pues es muy largo. Extienda de la clase mock. Esto siempre se repite el mismo patrón: es extendo de mock, implemento la clase que quiero moquear. Y entonces acá vamos a crear una variable que sea un mock authentication provider y que sea una instancia de esa factory. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque queremos que cuando se llame a este createout provider queremos devolver un mock de Authentication Provider. ¿Por qué queremos un mock de Authentication Provider? Porque cuando llamamos a este método handle handleSign-In, en producción, lo que hace es llamar código de Google, y se conecta con los servidores de Google, y en un test no queremos conectarnos con ningún servidor externo. Por lo tanto, queremos que este comportamiento sea configurable para el test, para poder ser predecibles en qué vamos a probar. Que lo que queremos probar es simplemente el hecho de que cuando alguien llama a login, el state de loading pasa a true y después pasa a false. Eso es todo lo que queremos probar. Todo lo que está pasando en esta parte de autenticación no nos interesa en este test. Por lo tanto, queremos setear cosas que sean predecibles para poder probar el tema del loading. Como queremos generar un authentication provider de mentira, obviamente vamos a necesitar otra clase mod. ¿sí? Vean que esto se vuelve repetitivo. Al principio puede parecer lento el tema de los tests, porque estamos creando un montón de cosas que después vamos a utilizar en todos los tests pero una vez que avanzamos poco a poco con los tests se va haciendo más rápido y los tests van saliendo, más van saliendo de forma más natural por lo tanto ahora tenemos nuestro Authentication Provider y vamos a tener que generar una clase de Authentication Provider a partir de nuestro Mock Authentication Provider ahora vamos a tener que decir cuándo en nuestro OutFactory. Se llama al método createOutProvider con el provider Google, quiero retornar nuestro AuthenticationProvider. De esa manera, cuando el test pase por este método, en vez de llamar al código original, se va a llamar a este when del mock y nos va a devolver esta clase AuthenticationProvider. Es decir, que cuando se llame a handle signin, ese handle signing se va a llamar sobre esta instancia de mock authentication provider. Acá no nos interesa saber si está logueado o no, por lo tanto el, este handle signing podemos retornar directamente null, como que no se pudo loguear. Y para hacer eso otra vez usamos un when, authentication provider.handle signing Y ahora viene una diferencia con los que con los buen anteriores, es que nosotros veníamos haciendo return pero return nos va a pedir que devolvamos un future, y cuando usamos future es mucho más fácil crearlos a través de una función. Si se fijan, el return espera un atributo expected, en cambio el answer es una función que devuelve un future. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer un mock de una respuesta de una función que devuelve un future, tenemos que usar then answer, y cuando tenemos valores, usamos return. Acá podemos simplemente decir que tenemos una función asincrónica que devuelve null. Y esta función tiene un parámetro que no vamos a utilizar. Entonces, cuando alguien llame al handle signIn, sign in, lo que va a pasar es que se va a llamar esta función que va a devolver, que como es asíncrona, devuelve un future, que en este caso va a retornar null. Este null se convierte automáticamente en dart en un future y de esa manera emulo esto de ir al servicio externo y que vuelva y me devuelva a null. Como eso devuelve null, acá no va a entrar nunca y después se va a ejecutar esta parte. Hasta ahí, si yo corro el test, eh, me falla, ah, me falla porque no le pasé nunca el factory, acá se está quejando de que el código de Google no se puede ejecutar porque no está inicializado los widgets. cosa que es obvia. Acá queremos pasar nuestro out factory y ahora sí vamos a ejecutar de vuelta nuestro test y nuestro test pasa ahora nuestro test pasa pero vean que en nuestro test no hay ninguna expectation no hay ningún expect por lo tanto no estamos probando nada lo único que probamos es que el código se ejecuta y compila sin ningún problema ahora cuando trabajamos con change notifier es un poquito más difícil de hacer las pruebas porque estamos trabajando con eventos entonces tenemos que buscar una forma de escuchar esos eventos e ir probando que las cosas se vayan ejecutando en el orden que nosotros estamos esperando. ¿Cómo escuchamos eventos? Y básicamente vamos a agarrar a nuestro state y agregarle un listener. Este listener es el mismo que utiliza Provider, el mismo que utiliza cualquier clase que quiera escuchar el Change Notification. Y que básicamente este método que estamos agregando acá en AddListen se va a llamar cada vez que nuestro login state llame a notify NotifyListeners. Por lo tanto, una cosa que podemos empezar a probar es que nuestro notify, nuestro método login llama dos veces al notify NotifyListener. Podemos, por ejemplo, ver cuántos números de llamadas hay. Vamos a ponerlo en plural. Vamos a decir que empezar en 0 llamadas. Cada vez que se llame al notify NotifyListener, incrementar en 1 Llamar al login state. Y después hacer un expect de que el NUMCalls sea igual a 2. Ahí ya tendríamos un primer test para asegurarnos que se llamaron dos veces al notify listener. Pasó, por lo tanto, estamos asumiendo de buena manera que se llamaron dos veces. ¿Cómo podemos probar esto? Porque hace un rato dije que si el test no falla no, no tenemos seguridad. Si estamos si no lo vimos fallar, ¿cómo sabemos que el test realmente testea lo que quiere? Testear. Comentamos un notify listener, ejecutamos. Y falla diciendo que expected es 2 y el actual es 1. Por lo tanto este notify listener si modifica es en un calls. Por lo tanto lo podemos activar Lo volvemos a correr para ver que realmente está verde de vuelta. Y ahí, recién ahí podemos tener confianza de que nuestro test está bien hecho. Porque lo vimos fallar y lo vimos pasar a verde. Bien, y lo que queríamos testear es que el isLoading pase a true. ¿Cuándo pasa true? En la primera llamada al notify listener. ¿Sí? porque se setea el loading en true y después se hace el notify listener por lo tanto acá puedo preguntarle si es si num calls todavía es 0 es decir es la primera vez que se ejecutó el incremento lo hago al final acá puedo hacer una expectation de que el is loading tenga que ser igual a true y después puedo, puedo preguntar que si el, is load, el num calls es igual a 1 es decir estoy al final del método loading, voy a hacer una expectation que sea false. Si ahora ejecuto este test, mi test nuevamente pasa. Otra vez vamos a comprobar realmente si pasa. Entonces comento el primer expectation, espero que falle, porque me dice que espera un true y retorno un falso. Y si busco en la línea donde falla, veo que falla en el primer expect. Por lo tanto, ese funciona, comentamos el segundo, era falso y recibe true y falla en el segundo. Y ahora sí volvemos a ejecutarlo para que dé verde. Y tenemos el primer test sobre nuestro método login que funciona sin ningún problema. Ahora si quisiéramos probar que efectivamente nuestro usuario se puede loguear, vamos a testear que si existen credenciales el usuario realmente se loguea. Entonces ahora queremos probar que este handle sign-in nos devuelve un out-credentials que luego se, va, se le van a pasar a Firebase y eso nos va a devolver un user. Por lo tanto, vamos a necesitar moquear dos cosas nuevas. Una son las credentials y por otro lado tenemos que moquear el user. Entonces, para acelerarlo lo vamos a pegar. Ah, básicamente es un mock de out-credentials y de Firebase user utilizando la misma fórmula que veníamos utilizando. Y acá vamos a tener crear algunos objetos nuevos vamos a crear las credenciales y vamos a crear un usuario y a su usuario le vamos a decir que su display name es test user eso es porque acá hacemos un print así podemos ver ese nombre luego vamos a tomar nuestro authentication provider y vamos a decirle que cuando llamen al handle sign -in, nos devuelva nuevamente como es un future Va a ser un answer y devuelva esas credentials. Voy pegando porque estoy repitiendo muchas formulitas que ya vimos antes y se está haciendo un poco largo y denso el video, tal vez. Y por último, nos estaría faltando este objeto out que sería este Firebase out. Lo vamos a tener que mover una variable sobre ese objeto out. Vamos a querer decirle que cuando llamen al signing with credentials con estas credentials que tenemos ahí, que las devuelve el handle sign in. Vamos a darle más espacio para que se vea, Estas credentials se le van a pasar a este método y eso me va a volver un user. Entonces, ¿qué es lo que voy a probar? Acá me voy a volver a copiar la formulita de arriba. Estuve buscando alguna librería para evitar el copy paste del add listener. Eh, no encontré nada en concreto todavía que me haya gustado. Si después encuentro algo, le dejo en los comentarios. Pero por ahora esto va a funcionar. Y básicamente lo que queremos hacer es decir que el current user is not null es decir si hubo un login correcto porque tengo credenciales y esas credenciales se las pude dar a Firebase Out y Firebase Out me devolvió un usuario si todo eso se cumple yo tengo que saber que mi current user me tiene que devolver ese usuario eso es lo que estoy tratando de testear vamos a ejecutarlo y vemos que falla me dice que espera que no sea null pero el resultado actual es null entonces lo primero que podemos pensar es que le pifiamos algo en el test algunos de nuestros quizás algunos de nuestros when está mal pero si miran con detenimiento acá tengo una, un string que dice acá tengo sign it in test user que es este texto por lo tanto este user es el user moqueado que teníamos eso está clarísimo sin embargo, cuando hacemos un getCurrentUser, eso devuelve null. GetCurrentUser devuelve el guión bajo user. Y acá viene algo que este test nos ayudó a encontrar, es que nuestra clase login quedó rota en el último episodio. Como pueden ver, yo estoy probando que la clase user, que la variable guión bajo user sea distinto de null. Y acá estoy leyendo user y nunca asigno user a guión bajo user. Por lo tanto, desde el capítulo pasado que esta aplicación está rota, y que tiene un bug, acá debería ser guión bajo user en todos lados. Ahora arreglado el código, si ejecuto el test, mi test pasa, se imprime el sign in user, y es más, puedo hacer una expectation preguntando el login in que esté en true. Y como pueden ver, el escribir test unitario nos ayudó a encontrar un problema que... De otra forma, no hubiésemos descubierto por ahí tan simple. O se nos hubiese escapado por ahí a producción si hubiésemos tenido el test antes de hacer el refactor de la semana pasada. Hubiésemos encontrado este error porque al ejecutar los tests antes de comitear nuestro código, hubiésemos detectado que todavía teníamos un bug y lo podríamos haber solucionado una semana antes. Así que bueno, gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya interesado el tema de escribir test. No es difícil empezar a escribir test Puede ser un poco tedioso tal vez al principio, pero sepan que es algo súper importante sobre todo si quieren mejorar como desarrolladores y acceder a mejores trabajos. Sin nada más que agregar gente, nos vemos la semana que viene, no se olviden de suscribirse y si quieren colaborar con el canal hacerlo a través de mi Patreon que les dejo el link acá arriba y en la descripción. Nos vemos la semana que viene.